a todos los destruirán a todos los destruirán a todos no destruirán a todos vas destruirán a todos no <rumas> destruirán a todos los destruirán a todos, nos destruirán a todos.